Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre las herramientas de edición. De hecho, ya tengo aquí abierta una sesión y vamos a hablar un poco sobre las diversas herramientas. Aquí las voy a mostrar todas. Esta sección de aquí son las herramientas, este es el zoomer o la herramienta de zoom, esto es la herramienta de trim o de corte o de recorte, esto es el selector, obviamente sirve para seleccionar, tenemos el graver que tiene una forma de una mano, también tenemos esta bocina o este altavoz que, con el que podemos escuchar el audio mientras desplazamos el cursor, se llama scrubber y tenemos la herramienta de lápiz, todas ellas tienen un menú desplegable, bueno no todas, de hecho las que tienen triangulito tienen un menú desplegable y podemos accesar otras herramientas dentro de estos menús entonces por ejemplo la manita tiene tres herramientas diferentes bueno el grabber porque no es manita es graver eh, la herramienta de lápiz tiene todas estas diversas herramientas entonces podemos seleccionar diferentes cosas vamos a aplicar esto con un ejemplo real en esta sesión tengo a ver vamos a regresar para acá tengo un, unos audios aquí de una orquesta ecléctica entonces vamos a ver, por ejemplo, un clavecín cómo suena, vamos a arrastrar este audio para acá. Lo voy a hacer más bastante más grande para que lo podamos ver bien. Y este audio si lo escuchamos, podemos poner el selector y darle clic aquí. Vamos a estar trabajando con estos audios en algunos de los videos con la orquesta ecléctica. Este es un clavecín. Tenemos un sonido de celesta. Esto lo, incluso lo puedo pasar a otro canal. Y aquí tenemos este sonidito. Tenemos un fagot. Todos estos son instrumentos que no son reales, son. Entonces por ejemplo si quisiéramos usar la mano o el grabber, el grabber me permite tomar un audio y desplazarlo, moverlo hacia la izquierda o la derecha y lo puedo mandar por ejemplo al inicio de la sesión. Con el mismo graver yo puedo hacer lo mismo con la otra, el otro audio. Y vamos a, aquí también a abrir un canal nuevo de un master estéreo para ver qué volumen tenemos. Y nada más porque había quedado pendiente, miren cómo desde el dashboard... Ahora sí puedo aquí seleccionar 44 kilohertz, 48, 40 88.2, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos esta información. Déjenme ver cómo suena esto. Más bien escuchar. Ok, podemos ser más pequeños, más grandes los canales. Lo importante es que con estas herramientas nosotros podemos, nosotros podemos manipular los clips estas piezas de audio de manera específica ya sea con la mano sosteniendo uno de ellos y moverlo hacia un lado hacia el otro con la lupa o con el graver le podemos dar un clic para acercarnos a la forma de la onda o también podemos darle clic y arrastrar eh, podemos hacer option click eso lo vamos a ver con más detalle el trimmer por ejemplo si esta esta pieza tiene un espacio en blanco al inicio Puedo usar la herramienta de corte o de trimmer para quitarle lo del principio o en este otro caso el final o qué tal aquí también podemos quitar el inicio y podemos utilizar esto para manipular de manera muy consciente los audios que queremos. El selector por supuesto nos sirve para seleccionar y aquí podríamos copiar y pegar esto en otro lugar. El eh, scrubber es muy interesante. Voy a acercarme aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande. Y voy a darle un poco de zoom. Vamos a poner que quiero escoger un pedazo en especial de este audio. Entonces yo puedo arrastrar a la izquierda y a la derecha. Y si yo quisiera encontrar justamente este punto, este de ahí. Yo puedo mover hacia la izquierda o a la derecha el audio con el grabber, con el scrubber, perdón. Y el lápiz nos permite hacer cosas muy interesantes. Para esto tenemos que estar en un zoom muy, muy, muy este, avanzado. Digamos, tengo que estar muy dentro de la señal, hacer un zoom in muy específico para poder dibujar con el lápiz y reconstruir la forma de la onda. Nada más que esto es destructivo y el lápiz también nos sirve para, por ejemplo, manipular cosas como el volumen, que puede ser una automatización del fader para que suba y baje el volumen. Entonces tenemos también la herramienta de lápiz. Entonces tenemos de izquierda a derecha la herramienta de zoom el trim, tenemos el selector, tenemos el grabber, que es la manita, tenemos el scrubber y tenemos el lápiz. También hay una herramienta que es esta, que es como una multi herramienta o herramienta inteligente en la que podemos activar las tres herramientas en uno y muy, muy rápido te voy a mostrar cómo funciona. Esto también lo vamos a ver más en profundidad en otros eh, en otras partes de, de estos videos, pero básicamente si pongo mi cursor en la mitad de arriba, de un clip, entonces es un selector. Si paso a mi cursor a la mitad de abajo se convierte en la mano o en el grabber. Si llevo el cursor a la orilla, puedo recortar o puedo cortar y desplazar con el trim. Y si me voy en las esquinas, puedo hacer fade in y fade out. Incluso si tuviéramos por ejemplo dos audios uno junto a otro y quisiéramos empalmar estos dos audios, vamos a suponer que queremos hacer algo muy creativo y juntar estos dos, poderme al borde de abajo arrastrar y hacer un crossfade, entonces la herramienta inteligente nos permite hacer todas estas cosas. Pues bueno, esto es un resumen muy rápido de las herramientas de edición. Eh, te recuerdo que hay muchísimos videos más que puedes ver. De hecho, aquí hay unas recomendaciones. Te invito a verlos todos y pues bueno, nos vemos pronto en alguno de estos próximos videos.